Veo aquí la temperatura, dice 13 grados centígrados. Eh, ¿Cuánto será la temperatura ambiente ahorita, por ejemplo, de un tigre, de un bolivarista? ¿no? ¿Cómo será? Ah, yo aquí cerquita tengo un tigre, así que voy a, de entradita, nomás a hacer la pregunta. Iván Canela Lizárraga, muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Sensación térmica en este momento? Uf duermes 30 hoy, grados centígrados. 30 grados, sí. o sea, estás por debajo de, la, de los 37 que deberías tener. <risa> bueno, hasta mañana vamos a ir adquiriendo sí. esa temperatura, gringo. ¿Cómo la temperatura. ¿Cómo la vives? ¿Cómo la pasas? ¿Tranqui o eres no, así? No, ¿No es que bueno. no puedo dormir una noche no antes, no, no, ¿no? no, no, no, tranquilo. ¿Sí? Confianza, hay que tener confianza en el equipo. Mañana ganamos. Ajá. Ganamos. ¿Y a la pregunta de la encuesta? Sí, por supuesto. ¿Sí? No, no me cabe duda que el, es el clásico de los clásicos del fútbol boliviano. El gran clásico nacional. Sí, sí, sí. sí. No hay, no hay dudas, Los números lo dicen: las hinchadas, los equipos, los trofeos conseguidos por ambos. Es así, no hay más, ni modo. Pero hasta música te han puesto para que lo digas. Qué bueno. <risa> Bien, me, gusta estaba, me gusta, estaba programado, Eso esto, me gusta, ¿no? eso me gusta. Estoy notando aquí una, una cierta tendencia tigrada, gualdinegra, ¿no? Bueno, vamos a tratar de equilibrar eh, el negro, gringo. Dale, Che, ¿qué pasó hoy en el mundo paralelo? Contanos. Uh, cada vez estoy más impresionado, gringo, de, de las cosas que, que suceden en las redes. Todos los días eh, quedo impresionado, eso es lo lindo de trabajar en esto. ¿Sabes que Las redes sociales son un reflejo de la personalidad humana, terminan siendo en realidad un espejo de nosotros mismos, ¿no? El, eh, quiero contarte una historia muy bonita que hoy día ha sido absolutamente viral en, en, en Internet y en Twitter especialmente porque el dueño de... De Twitter, Elon Musk, que ha pagado 44 mil millones de dólares en octubre del año pasado para hacerse de la plataforma, se ha puesto hiper mega celoso el, el día domingo de un tuit de Biden, que, que, que es el presidente de los Estados Unidos, que tiene muchísimos menos seguidores que, que él. Y, y han hecho un tuit acerca del Super Bowl y resulta que el tuit de Biden era mucho más visto, mucho más reproducido, mucho más comentado. Y los celos del de Elon Musk, y los celos de Elon Musk, pues se han manifestado en decisiones en su empresa. Muchos dicen que es todo su derecho, pero algo es el dueño. Pero él ha, ha se ha conocido la noticia hoy día, él ha definido que eh, va a modificar el algoritmo de Twitter para que sean sus tweets los más vistos a partir de ahora. Y aquí el dueño soy yo y no hay presidente que valga. ¿Qué te no te, no te puedo creer. hermoso no, no eso es es una belleza esa historia me encanta eh, tenemos la imagen del tuit, de ahí están esas son noticias de las noticias que hablan de este tema todos los medios de, del mundo se han hecho eco de este tema porque realmente es un escándalo no, es una dictadura y una arbitrariedad de Elon Musk, pero bueno, pues claro, por, eso, por algo ha pagado 44 mil millones de dólares. Es el ¿no? dueño de la pelota, ¿no? tiene derecho claro, a o sea, decir de qué va a jugar. Es, el, ¿no es, es el Kiko. ¿Lo quieren poner de arquero? No, pues yo quiero ser el goleador. Antes, como es dueño de la pelota, no, no hay eso. que dejarlo. Oye, eso, qué es el Kiko de la vecindad de las redes y sí. pues así es. Y este es el tweet ¿no? Este es el tuit polémico que, que publicaba Biden. En el, el que lo goleó a Elon Musk. Sí, lo goleó y Elon Musk en un arrebato de celos decidió Cambiar las reglas de juego y, y dijo, a partir de ahora, son mis tweets los más leídos, los más vistos, los más difundidos, los más mostrados y los de nadie más. Así es. Mira, ahí están la, la Deutsche Welle de Alemania, se hizo eco. Bueno, te, estoy mostrándote imágenes sobre lo que significa, significó esta, esta decisión. Eh, como te decía al principio, las redes sociales terminan siendo un espejo de nosotros mismos. ¿no? Impresionante. Sí, ahí están más noticias de, de Infobae, ahí están los, los titulares de prensa, no hay nada más que decir, la noticia dio vueltas al mundo, ahí están los titulares, dio vueltas al mundo y así es, este, a ver, este no ha sido el único arrebato de Elon Musk durante el día, tenemos oh, la siguiente noticia, es también un reflejo de lo que significa la personalidad de este señor, polemiquísimo, y que, pero que además... Está envuelto en decisiones muy polémicas en los últimos meses. Mira lo que ha, lo que ha ocurrido eh, hoy día, gringo. Eh, eh, Elon ha publicado una foto del... A ver, esta es, este es la mascota de Elon Musk, que la presentó un perrito muy lindo de, la raza, de una raza japonesa. Lo presentó en... Eh, la raza se llama Shibu Inu. Qué bonito. Hermoso el perrito. Lo presentó en el, el octubre del 2021. ¿Quién hizo esto? ¿Es el, es el perro de Elon Musk, él, él agarró, se compró un perro hermosísimo y esa época lo mostró en las redes y bueno, el perro no hay nada que hacer, es una, es una belleza. Pero hoy decidió Elon Musk decir que está buscando un nuevo director para Twitter y publicó esta foto, ahí tenemos esa imagen extractada de la misma cuenta de Elon Musk. ¡Qué bárbaro! Y dice que estoy buscando, un, luego en una declaración en Dubái acerca de esto dijo que estaba buscando un nuevo Director para Twitter y las redes, los seguidores inmediatamente saltaron y dijeron que lo que Elon Musk en realidad está buscando es una nueva mascota, no un dueño para su, para una de sus empresas. Elon Musk es dueño de Tesla, de Starlink, o sea es un tipo que quiere conquistar el mar, quiere conquistar Marte, el espacio. Etc. Ya sabemos cómo es el, el señor Elon Musk, entonces bueno, da mucho para pensar, da mucho para analizar el perfil psicológico que va teniendo. Este señor que es uno de los más poderosos y millonarios del planeta. Impresionante. Ahí está, ese es su, su encargado de Twitter mientras aparezca él. El... <risa> Ojalá lo haga mejor y, pero, que mira, él, ¿no? Yo te digo, te voy a decir algo, mientras Elon Musk se dedique a pelearse con Biden, bombear para que él le gane a Biden en los tweets y después hable de su perrito, etcétera, etcétera fantástico. Mientras no se meta con nuestro litio, está todo bien. Sí, recuerdo, ha osado meterse con el recuerdo litio, un, hasta con eso. Recuerdo un tweet desafortunadísimo sí. cuando todavía no era el dueño de... de de, de la empresa, eh, donde obviamente decía que cuando le dé la gana él va a avanzar sobre donde tenga que avanzar para garantizarse la energía que le permita seguir adelante con su enloquecida carrera hacia la acumulación de más dinero y más dinero y más dinero. Uno se preguntará para qué tanto, ¿no? ¿Dónde se irá eh, con tanta plata luego? Amarte quizás. Lo... <risa> Vaya unos a, ver, a ver qué puede comprar en, en Marte, no sí, con toda sea, la plata sea, que tenga Todo Marte se va a comprar eh, Sí, seguramente eh, ese, es ref, ese es el reflejo de estos millonarios de las redes sociales gringo eh, Creen que están por encima de la democracia, de los países, de las fronteras, de las leyes O sea, son superhombres, superhumanos dale, ¿no? dale. Y bueno, mientras estas cosas pasan, que podrían, ser, podrían parecer un, muy fir, frívolas Respecto al escenario que está viviendo en muchos casos el mundo eh, tenemos uh, imágenes que hemos rescatado de, de las redes sociales Porque hoy día se han hecho virales, gringo Unas fotos impresionantes Que muestran el, el desgarrador escenario que se vive en una población Que se llama eh, East Palestine En Ohio, en Estados Unidos Donde hace 13 días ha ocurrido un descarrilamiento de un tren Y ese tren llevaba residuos altamente tóxicos El tren se ha descarrilado Ahí están las imágenes. Eh, bueno, hasta ahí. Dime. No, te quería agregar, era un tren de 30, con 30 vagones, sí. 11 de los cuales contenían este material tóxico, no? que cuando se produce el descarrilamiento, ese material tóxico se esparce, es decir, se vierte termina en la tierra, termina en el aire, ¿no es cierto? Y bueno, ahora tú seguirás contando. Sí, es el cloruro de vinilo, un gas incoloro y peligroso que se utiliza en la fabricación de plástico PVC. El plástico PVC es el plástico que todos conocemos, se hace básicamente eh, tuberías y, y botellas plásticas para líquidos, está, está, ese tipo de plástico está alrededor del mundo, lo tenemos en absolutamente todo lado, y, y bueno, es, las imágenes son, son devastadoras, es una catástrofe. A ver, y lo, las redes ya han bautizado a este escenario como el Chernobyl de Estados Unidos por el nivel de, de contaminación que hay. Pero, ¿por qué estamos tocando este tema? O sea, ¿qué tiene que ver este tema con las redes? Ah, eh, lo que ha ocurrido hoy día es una de las razones por, que, por los que las que las, las redes me fascinan y es porque no importa lo que hagan los gobiernos, eh, los líderes políticos... Eh, en, en todo caso los que manejan en este mundo eh, que quieren, si quieren tapar este tipo de informaciones este tipo de, de, de cosas que ocurren que afectan a millones de personas, a miles de personas pues las redes están ahí para desenmascararlos Estados Unidos ha estado hablando de Ucrania ha estado hablando de, del Super Bowl ha estado dedicándose a otras cosas intentando tapar lo que ha estado ocurriendo en, en esta población y bueno, los usuarios de redes sociales para eso existe el internet y el, y el celular no, y parece que existen las redes también, han empezado a difundir este tipo de imágenes absolutamente devastadoras y es de, una especie de rebeldía de los usuarios y de la gente que vive en esta zona para pedir respuestas de lo que está ocurriendo en, en, en, con el desastre. Es, es algo muy grave lo que está pasando. Hay unas fotos, eh, esas fotos son, son, son muy terribles. Es decir, hay una nube de humo, ¿no es cierto?, que se ha formado, se ha contaminado el agua, ¿verdad?, de la zona. Es una, un poblado donde hay 5.000 habitantes, ¿no es cierto? Se y... ha contaminado el agua, han muerto peces, los animales se han enfermado, pero ante todo este escenario, eh, las autoridades del de lugar. Les dicen a los vecinos que pueden retornar eh, a sus casas, que el aire no es peligroso, que, la, que el agua no es peligrosa, o sea, los mandan, probablemente, y lo que denuncian los activistas, que lo vamos a ver ahorita, los mandan otra vez a sus casas a seguir viviendo una vida normal, pero sabemos que aunque el, el aire no huela mal, aunque el agua no sepa mal, es muy probable que esto... Eh, contenga sustancias que pueden afectar la, la salud de las personas. De hecho, el cloruro de vinilo es conocido como uno de los más eh, conocidos eh, eh, cancerígenos que hay, que provoca un rarísimo cáncer de hígado y, bueno, la población está absolutamente... Absolutamente preocupada por esto. Ahí estamos viendo un video, un compiladito. Hay, de... hay, hay un video de un, de un vecino del lugar que está viendo por su ventana y ve cómo está la nube. Empieza a grabar y empieza a blasfemar, a decir barbaridades el tipo. Lo vamos a poner un ratito, ¿sí? Por, por favor, quisiéramos escucharlo. A ver, eh, vean ustedes la indignación del hombre. Sí, storm escuchen. Esto es Look at it. This is over Darlington. Bien, eh, él dice, estas no son nubes sí. de lluvia, ¿no? Estas son nubes de, es grave. De, de, del tema grave. que pasó hace 13 días, ¿no? Es grave, de esos gases que se ganaron el cielo, se ganaron la tierra, las aguas, eh, penetraron seguramente a las napas, etc. Y bueno, han provocado este desastre. Bien. Volveremos eh, a tema, ¿no? Pero Estaremos. quería que hay una curiosidad en esto, hay un sí. ratito bien bonito. ¿Te acuerdas de la película Erin Brockovich, sí. donde actúa la famosa y lindísima Julia Roberts? Erin Brockovich en realidad es, existe, es una activista de, lo, de los... de los, de los, de los, de los eh, Ahí está tenemos en la imagen, es la Julia Roberts, por un lado, y la verdadera Erin Brockovich... Eh, es una activista de los, de, del medio ambiente, muy preocupada por la salud de las personas que están expuestas a este tipo de contaminación. Y ella es una de las activistas, tenemos un tuit de ella hoy día que denuncia algo muy grave. Tenemos un tuit de su cuenta personal, ella denuncia que mientras, ese es el tuit, aquí tenemos el tuit de Erin Brokovich, está denunciando, a ver, las autoridades de, de, de la zona dicen que los vecinos pueden volver a su casa pero ella denuncia que cómo van a volver a su casa si los trabajadores que están tratando de limpiar la escena y que están en el mismo lugar están vestidos de esa manera, pero además tienen tanques de oxígeno por detrás. O sea, que mientras los trabajadores del gobierno van y están vestidos así, cuidándose la salud, con todo ese equipamiento, las autoridades los mandan a los vecinos a que, vivan, a que intenten vivir una vida tranquila en sus casas. Ese es el poder de las redes cuando las redes se ponen a favor de los seres humanos. Buenísimo. Uh -huh. Y bueno, un tema que no podíamos dejar, dejar de lado eh, es el tema de Bruce Willis, hoy, hoy eh, se ha conocido en la tarde eh, su, su esposa, su ex esposa, viven juntos ahora, eh, la también actriz famosísima Demi Moore, ha revelado que el actor tiene una enfermedad que se llama demencia afrototemporal y eh, es, una, es un trastorno complicado, que, degenerativo, que, que provoca pues eh, conductas inapropiadas en público, cambios de personalidad, impulsividad, apatía, pérdida de la empatía, comportamientos repetitivos o compulsivos y cambios en la dieta. Eh, eh, Bruce Willis, de 67 años, un actor yo creo que de fama mundial, eh, hoy se ha conocido el diagnóstico definitivo, la familia agradecido por, por al fin de saber qué es lo que le pasa al actor norteamericano, y, y bueno, ha sido tendencia en redes, eh, muchísima gente se ha solidarizado con él, ha protagonizado películas eh, buenísimas, de, de, las típicas películas de Hollywood donde está la violencia etc. etcétera, pero yo me quedo con dos películas eh, eh, muy lindas en donde me ha, me ha gustado mucho cómo, cómo ha participado él que es Pulp Fiction de Quentin Tarantino y, y Sexto Sentido, personajes muy bien elaborados donde él ha demostrado su calidad de actor. Ahí tenemos un collage de algunas películas en las que él ha participado, muy muy famoso Bruce Willis, realmente famosísimo. ¿Buen tipo o así de esos así medio especiales, así que tiene sus libros? Mira, su familia siempre ha hablado de, bien de él, de, se ha divorciado con Demi Moore en una época, Demi Moore se uh -huh. fue con su pareja, él se fue con su pareja. Tienen varios hijos, pero terminaron volviendo a estar juntos después de, de muchos años. Es Demi Moore la que publica el estado de salud de Bruce Willis. Eh, parece que Bruce Willis es, es un buen tipo con su esposa, con su esposa con su pareja, con su familia. Se lo, se lo ha visto siempre hogareño. Eh, eso es lo que podemos decir de él. Yo me quedo con el Bruce Willis actor y esas dos actuaciones... Eh, espectaculares uh -huh. de esas dos películas no sé si tú te acuerdas de alguna actuación en la que te haya aparecido la verdad uh... es que no, no, no? Es, no es santo de mi devoción te, los, te lo digo con toda franqueza mm. ¿no? eh, digamos yo voy más por Jack Nicholson digamos ¿no? bueno no, pero no, no, no, no, no, tú sé, me estás, estás queriendo palabras, comparar con palabras mayores, eh, ¿no? una clase triple A con, con <laughs> exacto, un C ¿no? Exacto, ¿no? Exacto, sí. si me, tú me mencionas a Jack Nicholson yo te digo que al Pachino para mí es el dios de la actuación y bueno son cracks no están esos juegan en ligas mayores sí por supuesto ahí están los Messi de la tanto te dan de moda que está Messi, ahí están los meses de la actuación. Seguro ¿no? que sí. Bueno, Iván, como siempre, un gustazo. No, te, el gusto es mío. te veremos mañana. A esta hora estarás sufriendo. Vas a venir al programa, supongo. <risa> el deber llama, gringo. Bien. Pero, o sea, de, desde, pero desde este ser de televisión vamos a gritar los goles, te lo aseguro. Muy bien, qué confianza que se tienen estos muchachos. <risa> bien, vamos a cerrar el segmento con Iván. Y enseguida te contamos los datos del clima para los valles. ¿Te parece? Vamos, cierre.